It's just me against the wall. Uh-uh. Mejor mi homie Fran en los controles. Diciéndome cómo suena, nigga. What's up, man? uh ya, yeah, ya, yeah. fumando para olvidar, porque me relaja. Dejando todo mi amor en el bombo y caja. La música me salva cuando nada encaja. Tengo un blood a mis homies, pinta plaza. Tengo amor para dar, pero mejor lo guardo. Lo que suelto en mi rima siempre lo respaldo. No hay money en el mundo que pague lo que valgo. Los pibes del cut siempre estamos al mando es el pedo porque andan envidiando. Cago esto, cago lo otro, están delirando. Les duele saber que estamos sonando. Nosotros en vuelo y ustedes recalculando. Quiero vivir la vida, que vive un king. Quiero money, quiero tragos, hasta tu queen Paso doble cara, mejor que suban su ki Que cuando lluevan billetes no lo quiero por aquí Esos wannabe, son un maniquí Ando fresco por el barrio, me echando con el kit Todos me conocen, no soy nuevo por aquí Los dejo con el rey, arranco para la street hey, Si nadie me conoce bien por lo que soy Pero tampoco saben cuánto mierda valgo Salgo fuera caminando, rolo dos. Uno bajo la visera que me cargo. El dinero no me llega y siempre estoy. Coronado con los ojos colorados. Esa mami a mí sí me lo movió. Pero los caballeros mueren callados. En el barrio tengo el punto. Donde mueven toda la grasa, donde se hablan los asuntos. Pero yo sigo mi rumbo. No quiero fallar la papa y a la mama darle el susto. Buena vida y comer mucho Lo que tengo claro ahora los demás me lo disfruto Miro al cielo escupo el humo A los 27 estaré con los grandes en el grupo Make money kid, make make money kid Lo digo desde guacho y siempre lo mantuve así Yo siempre fui el distinto y ahora quieren de este swing Prendita polo, todas esas poses mantenerlo clean I like this, de en serio I like this Me gusta compartir no guardarlo pa mí. Sé que todavía no me saqué ni un hit Pero gane ese respeto y eso vale por mil shit Y eso vale por mil shit To' el récord, papi Y nada I'm saying.